Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ay, Dios mío, por fin se hizo realidad Después de tantas plegarias Después de tanto y, ¿no? rezo, después de tantas peticiones Señoras y señores, tenemos aquí a Ricardo de la Rosa Nieto, por fin De este lado de la cámara, de, de este lado de la pantalla Mucho gusto, Maestro Diego, un placer, placer, placer estar aquí Un <risa> abrazo, ahora, ahora, ahora me toca estar de este lado De este lado sí. Déjenme decirle que gracias a él, si, sí, es que tenemos, bueno, toda esta serie de pláticas ¿eh? Él es el que graba, él es el que edita, él es el que realmente trabaja, uno está aquí nomás... De flujo. Sí. <risa> <risa> Simplemente platicando, Plata... compartiendo, pero el trabajo sí? es tuyo. ¿eh? No, no, que... contrarios. mientras haya interés de su lado, pues uno va a seguir. Sí. Como tú dices. Sí. Y ese interés cada vez más se está acrecentando. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que me escriben cartitas, que me escriben mensajes... Eso nos motiva a seguir, a continuar, realmente está produciendo un efecto positivo enormemente trascendental Y eso es lo que buscamos con todo esto, Ricky Por supuesto ¿Sí? Y opción. bueno, este programa que es Tomando Mate, Retomando Vida No puede seguir sin el protagonista verdadero, ¿no es así? Claro ¿Y cuál es el protagonista verdadero? El público Ah, no, que el público. Eh, el mate. Eh, mira, no, no sabía de qué hablaba. ¿eh? No, también el público. Ah. ¿eh? ¿Habrá, bueno. creo, habrá que editar eso. Habrá que editarlo, sí. Queda en tus manos, Ricky, si lo dejas o no. Vale. Bueno, y habíamos pedido preguntas para eh, de alguna manera hacer mucho más variado este. Vamos a dejarlo así. Sí, para eh, ser mucho más variado este programa, <risa> un blooper, ¿eh? sí. otro más de los tantos que tenemos, Ricky. <risa> sí, mira que nada más se yo la... Vamos a hacer un programa ver. pura y exclusivamente de los blooper, que sí sí. <risa> sí, sí, sí, definitivamente. Bueno, eh, decíamos que habíamos pedido preguntas para hacer participar al público, este, que es tan importante para Ricardo, y también tan importante para mí, por sí. supuesto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y, han llegado estas preguntas y vamos a empezar a contestarlas dentro de las posibilidades que nosotros podemos hacerlas, ¿no es así? Así que bueno, empecemos, Ricky. Primera pregunta, quita pena 55 Fursi, pregunta, ¿cuando ya estamos anhelando, qué hacemos? Okay. Cuando ya estamos anhelando, ¿qué hacemos? En eh, la mayoría de las pláticas que nosotros damos, ponemos énfasis... Absolutamente a, al hecho de anhelar ¿no? Al hecho de, de, de pedir, de, de entregarse total y absolutamente a lo superior Esto hace por supuesto, sin ninguna duda Que reciba el universo, que reciba el cosmos Estas señales, que reciban los maestros Estas peticiones eh, Y es por supuesto una clara señal para el universo De que esa alma ya está madura es una clara señal entonces de que esa alma ya está preparada a iniciarse para eh, poder avanzar, para poder crecer ya de una manera mucho más consciente y mucho más trascendental. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte de sostener el anhelo? Algo que no es nada fácil, Ricky, porque por momentos podemos hacerlo, pero de repente no lo sueltan. Fácilmente en este mundo nos distraemos Fácilmente en este mundo Se nos engaña e hipnotiza Con espejitos de colores Y de repente el anhelo ya quedó en segundo término ¿Sí? sí, sí, sí. Y entonces ay, te el mar, ¿sí? Perdón Estoy sí, sí, ya lo sé. Y, y entonces, bueno Sostener el anhelo no es Una poca cosa Ahora También Debemos nosotros llevar adelante eh, esa acción que corresponde debido a las diferentes situaciones que el universo me va planteando como oportunidades y como respuesta a esa petición de anhelo que nosotros hemos generado intensamente. Cada oportunidad, cada puerta, cada situación que se vaya a presentar va a significar para nosotros vencer nuestros miedos, vencer las limitaciones, vencer los traumas, los complejos, las fobias, vencer justamente esa parte negativa que existe en nosotros. Entonces, podría decir que el anhelo es como la llamada para comenzar a ponernos manos a la obra? Exacto. O sea, es como decirle era la vida, oye, ¿sabes qué? Ya estoy listo, cuando tú me digas. Muy bien, se puede Exacto. decir más o menos. Ya estoy listo y voy a continuar, y voy a seguir, sí. y voy a insistir. Ya cuando llega la situación, ya uno se pone a trabajar en lo que le corresponde. Exacto. Perfecto. La gente tiene miedo a salir lastimada, la gente tiene miedo a salir herida respecto a las pruebas que el universo nos presenta por estas oportunidades de crecimiento. Pero déjenme decirle a todos ustedes que el universo, la divinidad, la sabiduría, no ve nuestras medallitas, nuestros éxitos, nuestros logros. No es eso lo que más toma en cuenta. Lo que más toma en cuenta son nuestras cicatrices. Lo que más toma en cuenta son justamente todas esas pruebas que nos ha costado superar, vencer, trascender, y que las hemos librado más allá del sacrificio que eso significa. Sí, entonces, fíjate que increíble. Pasen, pasen, por favor. Ahí no se queden en la puerta. Listo, Luis. Ven, vente, vente, vente claro. por aquí. Justamente nos interrumpen aquí, pero es Luisito, nuestro gran amigo. Ven, ¿eh? saluda a la cámara. Estamos grabando en vivo, ¿eh? Bueno, en vivo. Pero... <risa> Toma, Luisito, tómate un matecito ah, bueno. y ya me lo trae. Esperando a que ya seguimos conversando. <risa> Entonces, sí. para el universo es más importante esas pruebas porque digamos que es cuando realmente estamos demostrando que estamos aprendiendo. Claro. Más no leyes. solo estamos demostrando que estamos aprendiendo, sino claro. que además somos dignos de seguir recibiendo más, más bendiciones, más, más oportunidades. Gracias. Gracias. No, de no, nada. Luisito, siéntate por ahí. Claro. <risa> Tenemos algo de público. Bueno van llegando y, y lo vamos recibiendo con un mate, como en toda casa de buena gente eh, amistosa, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿sí quedó comprendida entonces la respuesta? Sí, sí, sí, más que comprendida. Ok, espero que a Quitapena 55 Fursi también le haya quedado claro entonces ¿no? esa respuesta. Como la siguiente pregunta es de... Mito tocayo, Richard, Richard Castro. Richard Castro. Sí. Una pregunta dice, ¿cómo se puede fotografiar el aura y cómo puedo utilizar esta información? Entiendo que los colores del aura tienden mm. a cambiar, tienden a cambiar. Por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Primero quiero agradecer a José Francisco Grajeda eh, de Chihuahua, que, bueno, nos ha hecho llegar esta máquina, yo lo dije en la plática anterior para estar ecografiando, radiografiando, fotografiando, como querramos llamarlo, a Laura, a los chakras, y bueno, realmente estamos avanzando con todo esto, aprendiendo y ayudando a mucha gente, y bueno, todo eso a Francisco trajeda de Chihuahua, y desde mi más profundo y sincero corazón le agradezco, porque bueno, confío en nosotros sin conocernos, o por lo menos conocernos de esta manera que ustedes que están detrás de la pantalla nos conocen, por medio de los programas y las imágenes Así que gracias Francisco, en verdad ¿eh? Más adelante vamos a hacer un programa, Ricky ¿sí? Por supuesto De lo que libro, hemos aprendido, de, lo que, de ¿sí? lo que hemos conocido sí, sí, Lo sí. que hemos visto con todo esto Así que estén atentos porque lo vamos a poner Pero bueno eh, ¿De qué se trata esto de, de ver el aura? Sin ningún lugar a duda, Es verdad que el aura es cambiante ¿sí? Nosotros mismos lo hemos comprobado sí. Han salido... Diferentes colores, pero siempre hay uno que es el que predomina. Siempre es uno que, por supuesto, lo, lo hace o, o lo genera el chakra que está en mayor actividad, que es aquel en donde está nuestro nivel de conciencia, y que, por supuesto, nos da a nosotros muchísima información de cómo nos encontramos en este camino del avance y del despertar espiritual. Ahora, otra de las cosas que se ha visto, que se ha observado, es que dependiendo de la zona en donde surjan o aparezcan, eh, sea eh, un color difuso, sea un color oscuro, sea algunos huecos, bueno, nos da mucha información con respecto a, también, situaciones que venimos cargando traumas, complejos, fobias, bueno, todo, todo esto negativo y que puede ser en base a los padres, puede ser en base a, a, a situaciones eh, del pasado o, o, o temores del futuro, ¿sí? Todo eso se ve reflejado en el aura y es mucha la información que podemos nosotros eh, recibir y mucho más cuando vemos los chakras, porque este aparato nos da, nosotros utilizamos antes el medio más tradicional del péndulo, mm. o, o poniendo las manos ¿no? encima mm. de los chakras para percibir cómo están, como nos ha enseñado el Reiki, en el Reiki. Y, y bueno, sentíamos mucho de, de cuál es la situación en la cual estos centros se encontraban, pero eh, estas máquinas que parecen ser muy, muy acertadas, bueno, nos da mucho más clara información, y entonces dependiendo de la forma, dependiendo de, de, de, del color, dependiendo de la intensidad, podemos revisar en qué condición están nuestros chakras, y los chakras ya no son tan tan cambiantes, ¿sí? entonces digamos que son eh, bastantes importantes eh, los beneficios que nosotros podemos recibir a partir de esta radiografía energética que podemos sacar. Sí, entonces es como, pues saber ya bien cómo vas o qué cosas te fallan o qué cosas te, te debes, uno de, de ponerse a trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. no te ocurrió sí. a ti, no sí. te mandé sí, el diagnóstico sí, sí, sí, y estaba sí, sí, bastante acertado, ¿no? Y sí, la verdad es muy preciso, muy muy preciso. Aparte... Lo más importante no solo es la, la máquina, eh, perdón, yo diría también quién hace la lección. ¿Quién la cinta? Porque claro, digo, claro. yo puedo comprarme la máquina, sí. a ver y a lo mejor me sugestiono de cosas que tal vez no sean, no sé, sea, sí. tienen que tener cierta experiencia. Sí, no, pero de igual manera hay un manual. Ah, hay claro, un manual claro. que indica los colores y todo y, y, y es bastante, bastante preciso. Pero por supuesto... Aquel que los interpreta tiene que también poner mucho de uno, ¿no? Es como ¿Eh? la lectura de Tarot. Exacto, es lo, lo que mismo. iba a decir, es como el Tarot. Cada carta tiene su significado, no es por casualidad que salen esas cartas en base a las preguntas, pero, pero bueno, también depende mucho del que los está lo interpreta, interpretando, ¿no es así? Claro. Bueno, muy bien. Espero entonces que a Richard le hayamos respondido la pregunta lo más claro posible, ¿sí? Luego tenemos una pregunta de Eduardo García Tobar, de Madrid. ¡Ah, Eduardo García! Es la segunda eh. vez, ¿no? No, tiene eh, muchas. Tres, eh, por, cuatro, WhatsApp, no sé, por WhatsApp no, me no, hace no, muchísimas sí, preguntas. Sí, Le mando un fuerte abrazo sí, a nuestro amigo Eduardo García, claro. de Madrid, porque ya tiene tiempo siguiéndonos, y, y bueno, siempre muy en contacto, y siempre muy interesado en todos estos temas. un gran buscador, y ya está empezando a ser un gran encontrador. ¿eh? Claro. Bueno, bueno, vamos a... A ver cuál es la pregunta. Son dos. La primera dice, hola maestro, ¿existen los exorcismos? ¿Por qué pasa eso? Y si es así, ¿quién puede realizarlo? ¿O eso es darle más autoridad a la dualidad? Claro, claro. Bueno, él ya viene Ahí. siguiéndonos desde hace tiempo. Por eso la pregunta es bastante inteligente, ¿no? Uh -huh. Muy inteligente, diría yo. Muy precisa. Los exorcismos existen. Sí existen los exorcismos, sin ningún lugar a duda, del ego que tiene sobre nuestras vidas. Nosotros, la gran mayoría del tiempo, somos ese personaje que se enquistó en nosotros, que se ha vuelto un verdadero parásito, o ese único o ese múltiple personaje que se enquistó que fue generado a partir de, de estímulos, e información y, y presión de afuera. Entonces, claro, ya estamos poseídos claro. por algo que no somos nosotros. Pero bueno, aquí nuestro amigo Eduardo se refería a posesiones de entidades, ¿no? Como las películas. Como el de las películas. Sí. Y sí también existen hay entidades del bajo astral que poseen almas que... Eh, se han abierto voluntariamente ¿sí? Algunas porque de forma directa piden la presencia Y ofrecen sus cuerpos ¿sí? Eso es así Otras porque, bueno Se laceran tanto, se dañan tanto tanta, tan, tanto su energía y su aura Que entonces no pierden oportunidad de estas entidades Y, y dicen, es pan comido meterse ahí Y ¡zuc! Se meten dentro, no es así. Lo que pasa, lo que ocurre, es que nosotros tenemos la idea, la imagen que nos han enseñado en las iglesias, o en las películas, o en los templos, de que un exorcismo se produce y se hace combatiendo al demonio, enfrentándolo, peleándolo, luchándolo. No, bendito, Claro, con agua no, bendita pues yo, y agarrándolo y gritándole y, y mostrándole la Biblia y, y un montón de, de tonterías más que lo único que hace es fortalecer esa entidad. Por eso, dice muy bien Eduardo, eh, se fortalece la dualidad de esta manera. Claro, si lo hacemos de forma violenta, sí. Pero hay otras maneras... De la cual se puede exorcizar, se puede ayudar a que esa entidad libere esa alma Primero el alma debe de quererlo también, ¿eh? el alma que está siendo poseída O el cuerpo de la persona que está siendo poseída Debe de tener una voluntad de querer ya liberarse Y a veces eh, eso no es tan así A veces esa alma enferma digamos que siente seguridad Siente fortaleza con el hecho de que se encuentre este, esta entidad parasitándola, ¿no? esta entidad o habitándola o poseyéndola. Yo me he encontrado con muchas situaciones de este tipo y entonces en ese caso no es posible. Pero si ya la persona, el alma, está cansada de, de vivir ese hecho tan frustrante, tan enfermante, tan dañino, entonces lo único que hay que hacer es inspirar amor, lo único que hay que hacer... Es transmitir paz. Lo único que hay que hacer es elevar las vibraciones. Sin muchas palabras, sin nada de grito. Ni violencia. Ni violencia este. ni nada. Y la entidad no puede soportar eso. Porque lo negativo se alimenta de lo negativo. Y la violencia es negativo. No importa si, si, si es en nombre de Dios, sí. o si es en nombre de, de quien sea. Sigue siendo, Sigue siendo violencia. Sigue siendo. Es decir, eh, podríamos decir entonces que la parte oscura se alimenta del miedo y se debilita cuando hay amor. Exacto, exacto. ¿Matecito, Luis? Así ah, sí. Ahí va. Para que Exacto. Sí. Entonces, sí, bueno, espero que no haya muchas personas que necesiten ser exorcizadas, ¿no? Por lo menos a esos niveles. Sí, no. Todo lo necesitamos, pero <ríe> a un nivel que no podemos autoexorcizar exorcizar claro. ¿Sí? Les propongo a ustedes, cuando sientan que está siendo poseído por los egos, llámese ira, coraje, rencor, llámese hipocresía, llámese como se llame, obsérvense en el espejo. Eso es buena decisión. Claro, verán que su mirada no es la, la mirada que realmente tiene. Cambia, cambia, sí, los, cambia la mirada la, los, Ya la dulzura... Ya la luz, ya lo positivo que uno puede generar o irradiar a través de la mirada desapareció. Sí. Y ahí está el demonio, y ahí está el ego. Y ahí lo tenemos que enfrentar en el espejo, y generando amor, y generando luz, y pidiendo la asistencia y la ayuda divina, veremos como nuestra mirada de luz regresa, y bueno, ya nos autoexorcizamos. Y eso si lo hacemos de manera frecuente... Llega un momento en donde el ego ya no se presenta Se debilita, empieza a perder. Se va debilitando, porque la conciencia va ganando sí Luis. La meditación puede ser un, tarta, un tratamiento para... La meditación fortalece la conciencia okay. Entonces cuando lo enfrentamos en el, en el espejo Pues claro, somos mucho más poderosos para, para disolver ese ego ¿eh? sí. Pero la, la meditación en sí no va directo a eliminar al ego uh -huh. ¿No? Hay que esperar que el ego se Brone presente. Se detone, y es una bendición cuando, cuando la parte negativa En nosotros brota, se detona Eso me uh -huh. recuerda a la primera pregunta Que qué hacemos después de que anhelamos Claro, claro vemos en el, Y luego la siguiente y estas parte es cuando sucediendo. brota el ego ¿no? Brota los egos, claro. brota la parte claro. negativa Estimulada por acontecimientos claro. externos claro. Y ahí es donde debe de prevalecer lo positivo La luz en nosotros, el amor en nosotros claro. Sí. sí. Ah, gracias, tenía sed bueno. ya <risa> Qué bueno, qué bien, qué más entonces La segunda pregunta dice uh -huh. ¿Por qué los Mahatmas y Jainas? Uh -huh. ¿Mahatmas y Jainas? ¿O hasta dos horas al día? Duermen. Ah, ah duermen. No si sí. dice, duermen ah, tres okay. o hasta dos horas al día. Sí. ¿Qué efectos tiene hacer eso? Eh, dice que mientras menos dormimos mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero tiene que haber algo espiritual detrás. Gracias, maestro. Sí, me comí dormir porque yo no. pasé la pregunta aquí. Okay, okay. Sí, Sí. Okay. Okay. Uh, dormir dos o tres horas. Los maestros duermen dos o tres horas o directamente no duermen porque... El dormir significa una activación de la energía de en nosotros que va a reparar, sanar y recuperar el daño producido en el estado de vigilia. Pero un maestro vive en permanente y completa meditación. O sea, vive en vigilia en un sueño consciente. Y difícil. vive en el sueño consciente... En una vigilia, o sea, no hay diferencia. Ya no hay dos estados, ya hay un solo estado. Permanentemente se está recuperando y regenerando a toda hora y en todo momento. Entonces no necesita sueño. Pero claro, eso no es válido para nosotros. Por eso dice, no estoy de acuerdo. Dice, claro, no, claro. el día no, ni yo. dormimos dos o tres horas y nos sentimos de la fregada. Corrible, <ríe> de la <ríe> Eh, no, nosotros tenemos que dormir por lo menos 8 o 9 horas Pero a medida que se avanza Los sueños son más lúcidos Son más conscientes Y entonces el hecho de estar dormidos O de estar despierto Esa barrera empieza a ser cada vez Más pequeña Tanto así que llega un momento En el momento en que nos iluminamos Que desaparece Ya la vida se transforma en un sueño Y lo que llamamos sueño Puede llegar a ser ...mucho más vida que esta vida. Claro. <risa> Fantástico, Muy ¿no? Sí. Bueno, espero que haya, hayamos respondido tus preguntas, Eduardo, ¿eh? Nos seguimos viendo. Muy bien, ¿qué más? Aquí hay otra última pregunta de Mirta de Tito. Dice, ya que mi espíritu o yo cuántico está en mi interior... ...o al menos yo puedo contactar con él si lo busco de corazón... No será necesario acudir a una iglesia y de difundir a mis hijas que lo hagan. Uh -huh. Quiero aprender y transmitir. Yes. Un abrazo y gracias. Mierta de Tito. mierda de Tito. Es una madre maravillosa, okay. amorosa. Porque lo primero que hace es pensar en transmitir a sus hijos, ¿no? Como toda verdadera madre. <coughs> bueno, si sí, es así. Eh, el yo cuántico, el espíritu, está... Se tiene acceso a través, por supuesto, de nuestro corazón, a través de una interiorización. Ahora, ¿es necesario ir a una iglesia, a un templo? Eh, pues no, físico no. El único templo, la única iglesia que a la divinidad, al espíritu, al yo cuántico le importa, es nuestra alma. ¿Sí? Y entonces sí, debemos de... de de estar absolutamente, comprometido, absolutamente comprometidos con nuestra alma Tener a flor de piel esa alma Y de esa manera entonces sí podemos llegar al espíritu Pero, si de repente Ahí está Luisito. Si vivimos desconectados del alma durante todo el día No, pues no. En, en la noche, ahora queremos llegar al yo cuántico Y, y buscamos al alma, es mucho, muy difícil entrar al alma, porque el alma se encontró totalmente relegada durante el día o durante las situaciones de la vida y entonces cuando la llamamos porque la necesitamos ahora pues difícilmente la vamos a encontrar pero si durante el día, todos los días de la semana tenemos como protagonista nuestra alma la traemos muy a flor de piel eh, y, y sentimos empatía por todo lo que nos rodea, las personas, las situaciones, buscamos siempre lo positivo. Entonces, claro, eh, fácilmente entramos a ese templo cuando entramos en oración o en meditación. Y el yo cuántico y el espíritu, por supuesto, eh, nos oye de manera contundente y recibimos respuesta. Ahora, ¿debemos de difundir estas cosas? ¡Claro que sí, Mirta! ¡Claro que sí, amigos! Claro. Todo lo positivo tiene que ser difundido. Por eso estamos aquí, filmando todo esto. Sí, y tiene que ser difundido, tiene que ser enseñado, mas no tiene que ser obligado forzado o forzado, sí. claro, no, para sí. nada. Las personas deben de estar en libertad de elegir el camino que quieran elegir y el proceso que quieran vivir. Aunque a veces es doloroso ver a un hijo o una hija Seguir un camino en donde Tenemos la certeza de que es el error Tenemos la certeza de que es la perdición Pero bueno, ahí tenemos la parábola del hijo pródigo ¿no? Que nos pone, se nos pone como ejemplo de actuar O sea, simplemente hay que dar libertad Y tarde o temprano los hijos o las personas queridas regresarán a nosotros sin tomar en cuenta que el ejemplo de uno hace que otros pues empiecen a, a cuestionarse Oye, pues ¿qué habrá hecho esta persona para haber cambiado? O sea, claro. por ejemplo, si ella misma trabaja en ella Es muy probable que ese cambio le llegue a sus seres cercanos Claro, No hay mucho que hacer de forma directa Si Mirta, si las personas se cambian a sí mismas Van elevando su vibración, por supuesto, porque los primeros beneficiados son, son las personas que están alrededor claro. Entonces, bueno A seguir avanzando Por el amor que nos tenemos a nosotros Y por el amor que tenemos A las personas que nos rodean Llámense hijos, llámense familia Llámense hermanos Llámense amigos, llámense humanidad Y por el amor de Dios Claro, porque <risa> Todo es. es Dios Todo es Dios, ¿Cómo amar a Dios Y no amar al a género humano Es una contradicción es bueno. enorme ¿Cómo? Amar a Dios y no amarse a uno mismo Así lo, así como uno siente, así es lo que sentimos por Dios Dios va a recibir todo aquello que se genera en nuestro interior Pensamientos y sentimientos Porque en todos lados está Dios, afuera y adentro Entonces si hemos de amar a Dios, debemos de amar todo Amarnos a nosotros y amarlo todo Ayer hablábamos, ¿no? de esta gente que de repente eh, ama los animales, sí. los ama fervorosamente, se, eh, inclusive se convierten en activistas eh, de la ecología, y, y claro, con el género humano son violentos, son agresivos, ¿no? Hay muchos casos de esto, el caso más claro es el de Hitler, por ejemplo, era vegetariano, Amaba a su perra, Blondie, como nada en el universo, y, y pajarillos, y se le moría un cotorro y lloraba. Y bueno, ese era Hitler. Y después podía mandar a matar a millones de millones. personas sin sentir el más mínimo cargo de conciencia. Hay mucha gente, así no digo que todas las personas que aman a, no a los animales, no. no, para nada. Lo que pasa es que hay que amar al género humano también. Pero hay sí. mucha gente que ama solo a los animales... Y no al género humano porque el amor que se le puede llegar a tener a un animal es, es un amor que puede ser controlado. Claro. El, amor no, el animalito no te va a traicionar, no te va a decepcionar, no tiene oportunidad de hacerlo, se lo puede controlar. Entonces generamos un amor hacia los animalitos, pero claro, ¿es eso realmente amor? ¿O es eso posesión? De hecho, eso era una de las varias preguntas que tenía para el día de hoy. ¿Qué, ah. qué, qué considerabas tú el verdadero amor? Porque a veces nos quedamos con la idea, ¿no? De que el amor, pues, pues, está en la familia, está en la pareja, está en la patria, y todas esas cosas. Pero, ¿qué es realmente el amor? Porque, como dices tú, eh, el amor es una mascota, pues, es ciertamente controlada. Pero, ¿por qué basarnos en un amor que es controlado? O sea, en vez de ir a buscar el amor hacia los humanos. Porque sabes que el humano va a reaccionar de forma distinta, ¿no? Libre. Que a lo sí. mejor es el miedo, ¿no? De que el amor sea libre. Muy bien. Llegamos a 30 minutos. A ver si te respondo. Esta sí, aunque o sea brevemente no pasa nada. Mira, Ricky. Miren ustedes. Amigos que nos siguen. No soy todavía lo suficientemente niño para tener tanta sabiduría y decirte qué es exactamente el amor. Bueno, una, una idea de tu experiencia. de tu ah, ya, perspectiva. perspectiva. Pero fíjate, no soy lo suficientemente niño. ¿Qué significa esto? Significa que para poder percibir y captar el amor, nosotros tenemos que estar en un estado de pureza absoluta. Lo que sabemos del amor es que es una fuerza que no se la puede delimitar que no se la puede atrapar, que no se la puede encapsular, para nada. Hay que dejarla ser. El amor es la propia voluntad divina. El amor es esa fuerza que es capaz de cambiarlo todo sin tocar nada. Pero jamás obliga, jamás exige, jamás pretende, jamás fuerza. El amor respeta, lo respeta todo. Y el amor, mientras más se da, más se tiene. Así que, ¿qué es el amor? Es aprender a fluir, es aprender a confiar, es aprender a dejarse llevar, a entregarse al todo y a aniquilarse a uno mismo. O sea, el ego. O sea, todo lo que nos separa y todo lo que nos divide. ¿Más o menos respondió a la pregunta? Claro que sí. Espero más adelante dar mejores respuestas de lo sí. que es el amor. Pero bueno... Hasta aquí llegamos Ricky. Sí, muchas. Vamos gracias. a seguir teniendo ¿eh? claro, este tipo de claro pláticas. Sí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Y Ricky, gracias. gracias por todo lo que haces. Sí, Pero en verdad, te sí, lo de corazón todos nosotros. ¿eh? Bueno, amigos, nosotros vamos a seguir tomando mate y para ustedes un abrazo fuerte y chau, chau, chau.